Hola, me llamo Brenda Guerra, soy de Celaya, Guanajuato y tengo una empresa de control de plagas y desinfección que actualmente ya tiene seis años en el mercado y bueno, aparte de hacer servicios en el Bajío, estamos empezando a expandir la marca por toda la república. Fue por referidos, en Celaya hay un contador que se llama Diego Díaz, que lo conozco por que la ciudad es pequeña realmente y bueno, Fui a un curso con él, compré su libro y así fue como conocí a Dave porque lo empecé a seguir también en redes y bueno, por eso estoy aquí. Creo que realmente lo más importante aquí es que te enseñan un sistema súper integral, el que puedes aplicar de inmediato. O sea, no es un sistema que tengas que esperar mucho para implementarlo. O sea, podemos empezar mañana. Obviamente tenemos que practicar, pero fue lo que me gustó, que nos dio herramientas para poder usar de, de manera inmediata y creo que va a tener muchísimos frutos si lo sabemos implementar y si lo sabemos llevar a cabo bien, porque tuvimos muchísima práctica. Eso fue algo que también me gustó muchísimo, que nos pusieron a practicar aquí como para pulir la técnica. ¿no? Entonces fue, fue algo muy muy gratificante estar en este curso, realmente. Recomiendo el curso muchísimo. La verdad es que creo que cualquier persona puede tomarlo, porque aunque vendas un servicio, un producto, también te puedes vender a ti. Y creo que cualquier persona puede tomarlo, inclusive aunque no emprendas. Entonces, cualquier persona lo puede tomar.